Vale, pues, eh, bueno, como, como eh, recordaréis, en el formulario de registro se os preguntaba un poco de cuál, de cuál de los temas del orden del día un poco os interesa más. Esto es lo que nos habéis respondido, o sea, principalmente eh, conocer los resultados del estudio y luego eh, ver un poco la demo de lo que estamos desarrollando en la plataforma KidCentric. Es el guión que vamos a seguir y adaptaremos los contenidos, el tiempo, sobre todo de los contenidos, a, a vuestras preferencias. Eh, y a partir de aquí... Pues eh, simplemente presentar a la primera persona que vas a poner, que es eh, Patricia Gómez, la directora de la Cátedra eh, de la Complutense, la Cátedra de Comunicación Digital, y una persona a la que apreciamos un montón. Adelante, Patricia. Pues buenos días, eh, bienvenidos, bienvenidas a, a todos y los que forman parte de, de esta charla. Y bueno, tengo que dar mi primer agradecimiento a Gaptain, eh, a Robert y a Rosa por permitir que la Complutense participe en el estudio. Eh, desde el primer momento nos pareció un estudio muy relevante y que ocupaba un lugar no cubierto en el panorama tanto nacional como internacional, tanto por, bueno, por, la, por la brecha que hay en investigación en este tipo de de, bueno, pues de, de tópicos, de temas eh, y también por el enfoque que tanto Rosa como Robert apostaron eh, por hacer. Por eso la Cátedra de, de Comunicación de la Complutense desde el primer momento consideró este proyecto muy interesante. Y, y bueno, estamos muy agradecidos, como decía antes, de poder participar porque me parece que tiene muchísimo desarrollo, es muy diferenciador y creo que merece la pena eh, trabajar en él. Nosotros como, como investigadores de, de la cátedra, que lleva mucho tiempo trabajando y que está focalizado con, bueno, pues en los temas de digital, infancia y adolescencia, eh, nos parece que bueno formado por un equipo multidisciplinar donde, donde colaboramos eh, psicólogos, sociólogos, eh, antropólogos, también, eh, por supuesto, del área de comunicación, e incluso con la Facultad de Informática de la Universidad Complutense, también con la Politécnica, desarrollando contenidos digitales que nos parecen fundamentales. Por lo tanto, este proyecto, y por eso ha conseguido eh, entrar... En un proyecto europeo que se lleva desarrollando varios años, que se denomina SIC Spain, Safe Internet for Kids, que constituye, como, como os digo, un proyecto europeo, eh, GAPTAIN fue reclamado para formar parte de este proyecto por la necesidad y el enfoque que hay y que ellos cubren perfectamente. Eh, eh, nosotros hemos participado, eh, luego hablará a uno de los investigadores, quepa, en el desarrollo de los indicadores y, por supuesto, tiene todo el apoyo de la Complutensi y de la Cátedra Infantil. ¿Por qué nos parece tan interesante? Como he dicho antes, por el enfoque y por la rigurosidad en el planteamiento y también porque el objetivo de la cátedra es formar a los futuros ciudadanos. Eh, ...velar por los derechos de los niños y de las niñas, algo que está eh, totalmente reconocido por las organizaciones con las que trabajamos de manera internacional entre ellos UNESCO, la ONU, etcétera, y donde los derechos digitales y todo lo que tiene que ver con lo digital cada vez tiene más protagonismo. Por lo tanto, todo nuestro apoyo, la Cátedra trabaja con esas organizaciones internacionales, también con las asociaciones principales y grupos eh, internacionales que se destinan a, a Children and Media y por eso también tiene esa, esa difusión donde llevaremos el proyecto y bueno, pues es eh, un proyecto que a mí me ilusiona mucho particularmente y que, por supuesto, vamos a ayudar a desarrollar eh, todo lo que queráis, porque no tenemos tiempo profundizar más de la Cátedra Digital, pues contar con nosotros. Y doy paso a Robert, que tiene que hablar sobre el siguiente tema. Gracias. Gracias, Patricia. Eh, yo simplemente me voy a permitir eh, cinco minutos para explicar eh, un nuevo concepto del que se está hablando ya, pero sobre todo se va a hablar mucho a continuación, que es cultura de ciberseguridad. Intento explicar qué es esto. Eh, ¿por, qué desde, por, qué desde, ¿Por qué creéis que desde la COVID los hospitales están siendo objetivo de ciberataques? Eh, Podría ser porque los ciberdelincuentes son tipos que quieren hacer mucho daño o porque buscan popularidad. Pero la realidad es, es que no. La realidad es porque ningún hospital puede dejar de pagar el rescate del sistema que solicitan. Y lo que quiero expresar con esto es que eh, el, el, ciber, el mundo del cibercrimen, que ya factura más que la industria propia de seguridad, lo único que busca es dinero. Entonces, donde ve una oportunidad para conseguirlo, ahí pone el objetivo. Bien, ciberseguridad a día de hoy o hasta ahora, eh, la ciberseguridad era un concepto que aplicaba o creíamos que aplicaba únicamente a, a, a infraestructuras y sistemas informáticos. ¿no? Eh, en realidad es el conjunto de técnicas, herramientas y procedimientos para proteger la información de un sistema. Tres premisas tiene como eh, sobre las que fundamenta su actividad, que es garantizar la integridad del dato, que el dato se muestre tal y como se grabó, no de forma eh, Marcial, garantizar la confidencialidad, que solo tenga acceso a esta información, la persona con permisos para ello, y la disponibilidad, que sea accesible cuando, cuando se necesita. Pero eh, la ciberseguridad nada puede hacer ante noticias como esta. Recordaréis eh, a finales de año de año pasado que eh, un periodista eh, holandés se coló se en una reunión de ministros de, de defensa de la Unión Europea. Eh, seguramente ahí gozaba de máximas, los máximos niveles de ciberseguridad, ¿no? era un tema realmente confidencial. Eh, ¿Cómo consiguió entrar este periodista? Pues porque una ministra de Exteriores, eh, antes de la reunión, colgó una foto en Twitter, en la que en el fondo, eh, detrás de ella se veía la pantalla de su ordenador donde estaba eh, el usuario y parte de la contraseña, entonces solo tuvo que hacer unas cuantas pruebas para, y conseguir entrar. A día de hoy, lo cierto es que el 80% de los ciberataques a empresas e instituciones, nos dicen 90 otros 70, utilizan como vector de ataque a las personas. Es mucho más fácil para un ciberdelincuente engañar a un empleado para conseguir sus credenciales y ya está dentro del sistema, que buscar una vulnerabilidad en, este, en un sistema informático. Y esto lo que nos dice es que... Eh, Realmente el, el resultado de la transformación digital que hemos puesto en marcha, que afecta a todos los sectores productivos, a, a, a, bueno, realmente ese resultado va a ser una nueva sociedad digital, una sociedad digital que requiere y necesita ciudadanos digitalmente competentes. ¿Y qué es un, un, un ciudadano competente ¿no? en este ámbito? Pues ya la Unión Europea definió en 2014 eh, las 21 competencias digitales que todo ciudadano debe tener para no verse excluido de esta nueva eh, sociedad digital hacen referencia a estas competencias, a cómo crear eh, contenido, cómo buscar información en internet eh, o cómo compartirlo, también cómo securizar los dispositivos y cómo resolver conflicto, conflictos en este ámbito. Pero estas competencias no hacen referencia a cómo prevenir el sexting o cómo prevenir el ciberbullying o, o la falta de privacidad o la exposición o sobreexposición en redes eh, eh, de los menores. ¿no? Entonces eh, es importante también conocer la parte de prevención de riesgos que va muy ligado además a lo que ocurre en el momento porque son muy cambiantes y por último yo añadiría un nuevo concepto eh, que se, se, bueno, se denomina responsabilidad digital. ¿no? Este concepto hace referencia a la necesidad que tenemos de entender la tecnología para identificar aquellas que realmente mejoren nuestras vidas, porque no toda la tecnología mejora nuestras vidas eh, o, o está diseñada para mejorar la vida de las personas. Mucha de esa tecnología va encaminada a enriquecer en unos pocos y se aprovecha de la falta de conocimiento eh, que tenemos en este ámbito. Eh, bueno, entonces por eso, por eso es el concepto cultura de ciberseguridad. No necesitamos personas que sepan eh, de la importancia que tiene, del riesgo al que estamos expuestos si no gozamos de estos conocimientos, eh, y sobre todo es una nueva estrategia para centrada en las personas para desplegar ciberseguridad. Necesitamos sistemas informáticos eh, que sean ciberseguros y personas que sepan hacer un uso seguro de la tecnología. Eh, y esto no va a ser fácil ¿ve? implantar una cultura de ciberseguridad eh, y requiere además de varias fases que voy a intentar aquí dibujarla para entender. Inicialmente necesitamos concienciar a las personas. O sea, las personas deben ser conscientes o deben conocer cuáles son los riesgos a los que están expuestos. Pero esto, que seguramente aquí es el punto en el que estamos, pero esto no es suficiente, porque además necesitamos capacitar a las personas para que conozcan, conozcan estas técnicas eh, eh, o estas buenas prácticas e eh, implementen los protocolos básicos de ciberseguridad. Y el hecho de que estén capacitados o estemos capacitados no significa que implementemos estas medidas, porque todos sabemos que eh, que no deberíamos usar dos contraseñas iguales en, en los en casi cientos de, de servicios cloud eh, que te, utilizamos, pero ¿quién no tiene dos contraseñas iguales? No? O sea, hará falta un tiempo hasta que las personas nos demos cuenta de que merece la pena el sobreesfuerzo que nos pide eh, hacer un uso seguro de la tecnología. Y en ese momento, cuando ya tengamos los conocimientos y además eh, estemos implementándolos, podremos educar en un uso seguro de la tecnología a los niños y niñas, eh, que es lo que realmente va a, va a hacer que, algo sólido y una, una sociedad que realmente sepa protegerse en este nuevo ámbito, porque es que además la, la mejor forma de educar es, eh, es con el ejemplo. ¿no? Eh, un breve repaso a cómo está el sector educación eh, desde el punto de vista de la ciberseguridad. Bueno, pues lo cierto es que ha tenido que abordar o tiene que abordar una precipitada transformación digital. COVID ha forzado todo esto, está invirtiendo tecnología eh, a masas forzadas en las aulas, pero eh, a la vez es el último sector en inversión en ciberseguridad, de los 17 sectores. El, el pasado año fue el que menos invirtió en esto. Tiene información muy sensible y muy valorada por los ciberdelincuentes, que es información de niños. Eh, muchas veces con perfiles de ellos etcétera y además tiene todos los datos bancarios de las familias a las que con los que hacen sus transacciones económicas etcétera ¿no? eh, además tiene usuarios del sistema poco capacitados eh, a nivel de competencias pues eh, en el mundo de empresa ya se lleva unos años formando empleados porque se conoce esta realidad pero educación hasta ahora pues no se ha preocupado demasiado porque no, no, no estaba expuesto eh, en este ámbito la gestión de un colegio o universidad es realmente compleja, la gestión de identidades me refiero, porque hay diferentes perfiles que unos supervisan a otros, tienes empleados con ciertos accesos, tutores, profesores que supervisan a niños, etc. Es complicada la gestión de identidades. Va a tener una muy alta dependencia de tecnología y cuenta con escasos recursos a nivel de IT y casi nulos técnicos de ciberseguridad. Esto es una tormenta perfecta que ha creado o que ha provocado lo que está pasando ya este año, que es educación se ha convertido en el objetivo de ciberataques. Y esto no es futuro. Eh... Esto está sucediendo ya. ya bueno, el, el rastreador de amenazas de Microsoft en el último trimestre del año pasado ya me reflejó que eh, un sector como educación en el mundo entero había 5 millones de incidentes de ciberseguridad relacionados en este ámbito y sin embargo el área de servicios y profesionales, servicios profesionales y empresariales, solo 840.000. O sea, ya es seis veces más atacado. Eh, y, y si lo bajo un poco más y lo aterrizo, pues supongo que habréis oído estas noticias. La semana pasada la Universidad de Castilla-La Mancha víctima de un ciberataque bloqueado. Eh, 15 colegios en Gran Bretaña eh, han sido víctimas de un ciberataque ransomware, a los que se les ha secuestrado por los dispositivos y se les ha pedido un rescate. En Estados Unidos, eh, en febrero, en Maryland, 100.000 alumnos sin clase con un ransomware, la misma... La misma técnica, o sea, introducen un malware que se expande por toda la red, secuestra todos los dispositivos, tanto los del alumnado como los propios de, del colegio, del centro o de la red o de la universidad. Y bueno, ya desde principios de año la Agencia de Ciberseguridad de Estados Unidos está alertando de que los ciberataques apuntan al sector de educación. Estos titulares son noticias que podéis encontrar en Google. ¿eh? Eh, esto es un poco lo que quería contaros. Eh, necesitamos poner foco eh, porque va a ser muy fácil eh, para un ciberdelincuente secuestrar un colegio entero y pedir eh, 50.000, 60.000, 80.000 euros eh, están particularmente expuestos, yo creo que los privados, porque para un colegio público pagar el rescate es difícil, eh, porque claro, no se debería pagar un rescate, ¿no? Entonces eh, es mucho más sencillo para, o más probable que un colegio, un colegio privado eh, tenga que pagar, porque el daño que, a su reputación y además que les paren el servicio, pues le puede hacer más daño. Eh, pero en cualquier caso, todo el sector de educación es el que está amenazado.